Estás en la tarde de la radio, estamos acá en el magazine de Radio Mix, en esto que llamamos Familia Mix, se vino Salud Radial con nosotros, le vamos a dar la bienvenida a Emiliano Mayo, conductor de Salud Radial, hola Emi. Hola Cari, ¿cómo estás? ¿Todo muy, bien? Muy bien, acá. Un saludo acá a la Familia Mix, que seguramente nos están escuchando, así que le damos... Un, un gran saludo. Feliz cumpleaños para Daniela. Tal cual. Una mamá mix. Una mamá mix. <risa> una mamá mix de una gran integrante del grupo mix. Tal cual. Nuestra querida compañera Delfina Pizano. Después vamos a estar hablando con la mamá mix en su cumpleaños. Okay. ¿Sí? Okay. Seguro. Bueno, el otro día estábamos hablando de toda la situación que está viviendo con esta pandemia nuestro, nuestro país y médicos de nuestras eh, diferentes provincias, ¿no? De nuestro país, que la, a veces la están pasando realmente más complicado, como sí. es la ciudad de Buenos Aires, como es la provincia de Chaco. Por eso, por eso vamos a hablar, estamos en comunicación telefónica con el doctor. Cristian Benítez, desde El Chaco. Hola, doctor, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días. Eh, Radio Mix, Emiliano. Este, bueno, eh, acá en la provincia del Chaco, aprovecho a mandar un saludo a toda esa gente eh, residente de Pinamar, ¿sí? Ya que estuve un tiempo, hace un tiempo trabajando ahí. Y sé que hay mucha gente que, por alguna u otra razón, Tenido que migrar para esos lados. Y bueno, hoy estamos comunicados gracias a la radio, al internet y, y todos estos medios eh, digitales. ¿sí? Tal cual. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Todo bueno, bien? ¿Saludarte? Sí. ¿Todo bien por, por acá? Eh, por, por ahí, para los que escuchan, yo estoy en la localidad de San es una localidad a 180 kilómetros aproximadamente de Resistencia que es la capital del Chaco sí. este, con una una en el hospital estoy en este momento sí eh, yo estoy en la en el área traumatología uh -huh. sí no es el no es digamos el frente de batalla digamos eh, donde se reciben los pacientes sí aquellos ya hablando un poco de esta pandemia, ¿no? Que ¿Seguro? tiene a todo... Eh, a todo el mundo en y, Sí, sí, y, y todo lo que sale nos interesa, ¿no? Seguro. Eh, doctor, más allá que eh, la expresión, ¿no? De este frente de batalla, que creo que muchos médicos están ahí, ¿no? Adelante, sí, pero sí. Eh, usando esta metáfora... O todos los demás médicos que quizás están en otra línea de la batalla están alerta, ¿no? Eh, en preparación sí, para cual. la emergencia. Tal cual, sí. Yo digo que eh, no estamos directamente en el foco de... O sea, en el frente de batalla, pero sí. Eh, en algún momento el paciente toma contacto con nosotros, ¿sí? Este, en, por ejemplo, en nuestra área, que es... Eh, un ejemplo, ¿no? Viene un accidentado de la calle y, sí. y bueno, tenemos que tomar los recaudos también, eh, ya que no sabemos qué cuál es su situación infectológica, ¿no? Porque puede estar con síntomas, sin síntomas, pero viene por una patología distinta, digamos, pero, pero sí, tomamos las medidas, todas las medidas para protegernos, porque hoy por hoy, este... Eh, nuestra ciudad acá, eh, Sáenz Peña, no cuenta con, con pacientes que han dado positivos ¿sí? eh, bueno. al, al COVID-19. Y, y bueno, todo eso se debe también a las a la, a la medidas que ha tomado el gobierno eh, en tiempo y forma, creo yo, sí, eh, sí. acertadas. ¿no? Yo Entonces, creo que hemos, hemos eh, tenido la suerte, dentro de la desgracia de... de de que hay casos positivos en el país y bueno casos que gente que falleció que eh, ha pasado en el otro continente y nos ha dado un tiempito para prepararnos no con todo lo importante tal que cual, eso significa y una pregunta eh, ahí las, las porque acá llega información como que en el en el interior del país no tienen los materiales necesarios como para la protección no para el cuidado esto es así ahí en San Aprovecho para, para decir, sí, por ahí es un palito para para para el Ministerio, para la gente que tendría que proveer de ciertos materiales. Eh, sí, es un, una falta de, de materiales que, en, que que nos van a proteger a nosotros, ya sea... este eh, materiales críticos, mamegú, oh, cosas, cosas, sí, sí. que a mí me parecen que serían ideales para para los tiempos que se vienen. Si bien ahora estamos en una etapa acá eh, bastante light en el tema, eh, ya que no tenemos casos positivos en este hospital, ¿sí? Sí. pero este la prevención yo creo que es la base fundamental de este de, de esta lucha. no Para todo, no eh, sí, solamente sí, para esto, hay, para hay todo. Una, ¿no? sí, sí, sí, hay una escasez una de materiales, sí. Eh, hemos tenido por ahí, gracias al, a las donaciones que se hacen, eh, sí, han llegado Andrés, ¿sí? A, la, a la generosidad de la gente, sí. sí. Pero sí hay un faltante ¿sí? de materiales. Esto es bueno aclararlo, porque a veces, claro, los, las provincias en interior del país viven esta circunstancia en todos los aspectos. Entonces, está bueno que esto llegue a ver si se puede hacer algo y una la verdad que tienen que estar protegidos tanto la gente, los ciudadanos de todas las provincias, como los médicos ¿no? que están a cargo. Y más el Chaco, con esto que pasó con, con esta doctora que no hizo la cuarentena como correspondía y que infectó a, justamente a personal de la salud, ¿no? Es verdad, es verdad, es, es un tema que acá se ha minimizado, eh, me refiero al caso de, del hospital Ferrando, ¿no? En la ciudad de Resistencia, se ha minimizado el poder de contagio de es altamente contagiante y se ha perdido, digamos, tiempo y se ha, ¿cómo le voy a decir? Eh, Menospreciado la capacidad ¿sí? Ya que se ha seguido haciendo No sé, a alguno que, que Participó o que vio la vida En el hospital, por ahí Acá nosotros somos de, de tomar mate O de saludarnos con claro. beso claro. Eh, Todas esas cosas Se han llevado a cabo eh, A principios de mes, en marzo Que no parece muy lejos Pero es el tiempo que Que se ha Que ha estado eh, En contacto esta, este esta, esta gente que vio positiva y que, desgraciadamente, sí, ha contagiado más personal del, del hospital que, que a pacientes, ¿no? Seguro, Pero, y sí, lo que tenemos que esto. tener en cuenta, me parece, viéndolo desde, desde, desde eh, el sector de salud, es que nosotros tenemos, digo nosotros, la Argentina, ¿no? Tiene una mano de obra profesional de excelencia, ¿no? Eh, en todos los lugares del mundo hay un profesional argentino trabajando y no en la trinchera, en los altos cargos, que eso significa que nos tienen en, en el resto del mundo muy en cuenta, porque nosotros acá, teniéndolos acá, no, no se los cuida como corresponde, ¿no? Y, y inclusive el mismo trabajador de salud no se da el valor eh, que necesita, ¿no? o sea, escúchame, eh, me, me contagié, listo, hago los 14 días de... de de claro, cuarentena, como sí. corresponde, hasta que me dé resultados claro, positivo o negativos, claro, después sigo sí. con el tratamiento. Sí, claro. Es una enfermedad que empieza de una forma solapada, quizá por eso, en las personas relativamente jóvenes y de mediana edad, ¿no es cierto? Sí. Este, por eso quizá se, se menosprecia o se, se minimiza el impacto que, que tiene, ¿no? Claro. Yo, eh, perdón, ¿no? Pero siempre digo que los médicos, como saben tanto de las enfermedades y todo, quizás me equivoco, Doc, pero toman sí. menos las precauciones en el cuidado personal. Sí, en el cuidado del otro, ¿no? De los pacientes, pero en el personal es como que parece que fueran inmunes a todo, ¿no? Esa es la sensación sí. en algunos. Sí. Sí, es una sensación, una falsa sensación y, y bueno, en esta en esta pandemia estamos aprendiendo de esta enfermedad eh, cada día un poquito más, ¿no? Porque Todo nuevo es. Como vimos como vimos ni ni en Europa ni en China eh, lo saben al 100% todavía. Así que sí, todos los días estamos aprendiendo. Es muy dinámico, y, bueno, muy dinámico esto. Sí. sí Me encanta es, lo es que es dice lo... Sí, es la prevención. Lo del mate, ¿no? Que a veces esto que tenemos los argentinos de compartir el mate, ¿cómo cuesta, no? Terrible. El, sí, el es mate, los saludos. Nosotros somos es que es que muy, muy besuqueros. El sí, argentino total. es, es más, de la zona que está que viene el doctor, se más. acostumbra a dar dos besos. ¿O no, ¿O no doctor? cual, sí, sí, dos. Sí. No, y si está linda, tres. Ah, <risa> ah mire, qué picarón. <risa> no, no, dos besos, sí. sí. Eh, este hombre... Y mujeres, eh, entre hombres no. Entre claro. hombres no estrechamos la mano. Ah, bien. Okay. Pero Está son, son costumbres, ¿no? Ahí sí, cuando sí. estuvimos, ahí o cuando uno anda por Buenos Aires, es un beso con todos. Sí, sí. Hombres y claro. mujeres distintamente. Bueno, ahora encima, no solo, pues no pueden dar dos besos, que ningún beso. No, Se ningún, quedaron sin la pues, mano, nada. Sin un beso. Pero bueno. Está, es una situación que me parece que, volviendo al tema, que todos tenemos que aprender, se aprende, no te digo en el día a día, en el minuto a minuto, porque hay cosas, que nos, información que nos llega de, de, de los medios que hacen en Europa, que a nosotros seguramente tenemos que tomar y mejorar eh, para la población de, de acá de Argentina. no Y, y yo creo que cada... Cada provincia tiene que tomar su recauda, pues no es lo mismo, creo yo, eh, eh en, en Ushuaia o en, o en Río Gallegos que en, en Chaco, Corrientes, que son distintos claro. climas, ¿no? Claro, sí, sí, sí, son los que Dice que, bueno, eh, tenemos a favor que acá es un poquito más templado, un poco más caluroso, pero sí, las normas, eh, hablando siempre de prevención. Bueno, que, que quiero recordar o actualizar que hay provincias, son seis o siete ya, las provincias que han decretado el uso del de barbijo. ¿De el barbijo, sí. ¿no? No. sí? acá nuestra localidad eh, ya ha decretado el, el uso para circularse ¿sí? con barbijo. ¿Y usted qué piensa, doctor, con respecto al barbijo? ¿Barbijo sí o barbijo no? Yo pienso que sí. Pienso que sí que es un método de barrera, digamos, que disminuye el, el, la transmisión, no sé. una que, ayudita más. Sí, una ayudita más. No, no está, como, como digo, está no está 100% probado eh, hasta ahora nada. O sea, todos, los, todos los días estamos conociendo un poco de este virus. Eh, ni la OMS se pone de acuerdo, eh, la Organización Mundial de la Salud, en... Lo sea, que pasa es que es, es un tema muy difícil. La cual no, no aprueba, ¿no? El claro. uso de barbijo. De barbijo sí. Bueno, lo que uno también tiene que asesorar a la gente, ¿no? Que uno ve que la gente común anda por la calle eh, con, con guantes, por ejemplo. Sin barbijo y con guantes. Entonces uno sí. dice, ¿no? Eh, si se va a, a, por ejemplo, a tocar el ojo es lo mismo con con claro. guantes o sin guantes, si se va sí, a tocar ves, sí la boca, sí. es lo sí, mismo con guantes o sin guantes, o sea... Eh... Sí, se hace un uso eh, indiscriminado, pero eh, sí, eh, es un poco la ignorancia de la gente, eh, que piensa que va, va a estar protegido con eso, y me parece que no. No, lo importante, creo yo, es que tienen que estar cubierta boca y ojos. Eh, claro, evitar la zona de, de mucosa, ¿sí? Claro, no la, ni la mano ni ni otro elemento, ya sea celular, anteojo, que se dio salida del ojo ¿no? y, de, bien, el, y de la boca. Bien, bien. Y, y siempre vale. es importante el lavado de manos, ¿no? con agua El lavado el jabón. de manos, sí, está comprobado, sí, con agua y jabón. Basta de, de, de esa locura del alcohol en gel a 300, 500 pesos que querían... Eh, Una acá, ¿no? Agua y jabón... Eh, es lo más barato y efectivo que hay hasta ahora ¿no? tal cual, lo, lo que le quería preguntar, es el tema de los lentes de contacto, que mucha gente usa el lente de contacto y que se lleva eh, ¿hay que dejarlos de usar o, o simplemente con tomar las precauciones del lavado de manos se puede? yo creo que sí hay que reforzar más que nada en esas personas eh el, el uso de los leches de contacto, ¿no? pero no creo que, que sea para dejar de usar, sí, reforzar las medidas higiénicas en esos casos. Perfecto. Bueno, doctor, eh, la verdad que un placer escucharlo, de hablar con, bueno. con usted, muy lindo, y saber un poquito más de nuestro querido Chaco, ¿no? De sí, nuestra bastante. provincia bueno. argentina. Bueno, sí, acá estamos con un clima agradable hoy 17 grados, soleado, así que es un hermoso día, pero bueno, todos en cuarentena, todos en casa, como como todo el mundo. Sí, totalmente, que, totalmente cumpliendo. Así que cumpliendo, sí, vamos a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Día a día vamos vamos viendo que eh, hoy tenemos eh, 100, eh, ¿cómo? 100, 1628 argentinos. Eh, con la enfermedad, acá uh -huh. tengo unos datos. ¿sí? este Hubo cinco óbitos el día de ayer este, y eh, en total ascendieron a 53 víctimas fatales en Argentina. Oh, eh, es, es relativamente eh, lo, lo que se va planificando o esperando en esta pandemia. Seguro. y... Que, hoy pasó, hoy el noticiero informaba que después de cuatro meses. Eh, China no, en China no hubo ningún muerto, ¿no? Eso es, bueno. eh, es buenísimo, eso es buenísimo, sí. Se ve que ellos con la tecnología y, y, y la calidad de vida que tienen. No sí, han yo creo que más que eso. la tecnología es concientizaron conscienti bien a la población y la población hizo caso. Eh, yo creo que más que acá me parece a mí eh, que no es un tema de tecnología, a veces es un tema de que el argentino tiene que de una vez por todas eh, hacer eh, caso y no caprichosamente eh, querer salir por cualquier motivo, si sí salir uno solo a comprar, si sí salir uno solo en el auto. Eh, acá es chiquitito y uno sale en Pinamar. Cuando... Muy, difícil, muy difícil, muy difícil, somos. Eh, uno sale en el auto en la mañana para venir a trabajar y ve que van de a dos de a tres en los autos entonces, claro, sí cosas que no se deben hacer sí, sí eso, eso debería, se debería detener bueno doctor muchísimas gracias bueno, nuevamente no bueno, un placer enorme Cristian, la verdad que igualmente a usted y saludarlo quedó un muy buen saltamos, recuerdo espero vernos pronto, espero que en algún sí, momento, sí, sí. Y cuando vengas cuando a a despuntar Vamos el vicio acá en Pinamar. Totalmente, sí. Ahí al, al parador, ahí teníamos un lugarcito, ahí una carpa exclusiva de emergencia de Pinamar. buenos <risa> recuerdo. Y sí, y muy buenos por suerte. Así que bueno, que espero que estés bien. Seguimos en contacto bueno, y bueno, gracias por la gracias nota. igualmente. ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias, hasta, hasta, hasta luego. Abrazo grande. Así es, chau chau. Así escuchábamos la palabra del doctor Cristian Benítez desde Chaco. Y te voy a agregar algo más. Ahí me manda eh, el presidente de Emergencia Pinamar, sí. que está online, <risa> oh. eh, que decía que hoy en la ciudad de San Francisco, Córdoba, sí. lamentablemente a un médico le dio positivo ¿no? el coronavirus. Un médico más. Así que bueno, sí, lamentablemente otro... Eh, sector de salud que está con... En realidad cualquier persona que le que le agarre nos va nos, nos duele como seres humanos, oh, pero es una persona menos para atender a un enfermo, a varios enfermos. Tenemos que estar eh, eh, con todas las precauciones, todos, no solamente la gente de salud, todos, tenemos que tomar todas las precauciones, respeten, salga uno en el auto, vayan de a uno a hacer las compras, no salgan por salir. Es muy cual. importante cuidarnos, pues si nos cuidamos... Eh, esto se termina más rápido. Es, es, es eso, y lo que decíamos hoy al abrir el, el programa, ¿no? no importa si un presidente o un intendente, en realidad el presidente determina la cuarentena o no, la cuarentena ya aprendimos, ya nos enseñaron, la tenemos que manejar nosotros, tenemos que dejar salir lo menos posible y dejar esos espacios después del 14%, para la gente que realmente tiene que salir, bueno, la que puede trabajar de su casa, que trabaje de exacto. su casa. Bueno, mirá lo que me pasó ayer. Ayer haciendo la tarea con mi hijo Julián, eh, nos pusimos a ver el noticiero en un momento y me dice, papá, ¿por qué esa gente? Justo el noticiero mostró que había un auto con dos personas. ¿No tienen que estar en cuarentena? Nueve años tiene. Si un chico nueve años... Es consciente de esto. ¿Por qué los adultos no somos conscientes de esto? Pues depende de cada familia y dentro de la casa lo que se dice. ¿Entendés? Y esto lo tiene por eso. En la educación empieza por casa realmente, así que vamos a educar a los más chiquitos son los que más absorben de todo lo que le decimos y es, es, es genial esto que suceda. Así que somos responsables nosotros de cada uno de nosotros Totalmente. y de la familia que tenemos. Seamos conscientes de lo que estamos pasando tal cual. Eh, al, eh, uno tiene que eh, cuidar al ser que tiene al lado y tratar de que si ve a alguien que no cumple, informarlo, que no es, porque mucha gente no quiere, eh, cree que eh, es hablando vulgarmente al Y no es alcahuete eh, La denuncia es cuidar a tu familiar, a tu amigo, a, a las personas que vos tenés, inclusive a las que no conocés estás cuidando para que no pase nada, ¿no? Tal cual. Y te voy a contar algo que pasó el otro día en la puerta de mi casa. venían una pareja, que vos decís que nos escuchan, ¿viste? se escucha Venía una pareja, me vieron y se separaron. Y me cansó. Me causó gracia porque yo los había visto venir juntos, pero se separaron, viven por la cuadra de casa, ¿no? Se separaron uno por un lado y otro por el otro. Es increíble, es increíble. Pero no que pasa no... que lo hagan por mí, porque no. los estoy mirando. En realidad pasa por, por esas personas, por ustedes mismos, que hay que Totalmente. cuidarse. Hay que cuidarse. Así que la responsabilidad es de todo, más allá que tengamos o no cuarentena, como decimos. Si sí, salgo lo menos posible, hago las compras una vez por semana en lo posible. No que me olvidé algo y voy al supermercado. Dejemos los espacios para sí, la gente tema, que tenga que salir. Yo te decir, me pasa a mí por experiencia. Uno cuando tiene chicos, sí. es muy difícil comprar para una semana. Porque... ¿Pero vas dos podés? Exacto. Dos. Exacto. Yo tratar, puedo de minimizar, una semana. tratar de minimizar la salida, exacto. exacto. Yo puedo, me, por eso digo, uno tiene como prensa, vos como emergencia tenés paso libre, pero nosotros no abusamos de nuestro paso no, libre. No, Yo no. vengo de la radio a casa y ese día que vine a la radio es el día que quizás una vez por semana hago las compras. Bueno, pero no abuso de mi pase libre. No, no, a mí me pasa esto. Yo eh, tengo, como todos saben, tenemos también eh, eh, oficina en Villa Gesell. Entonces Yo no voy todos los días, yo en épocas normales voy todos los días, ¿eh? voy tres veces por semana y a veces dos. Claro, es Trato reducir. De y reducir las salidas porque si bien uno tiene todas las medidas de precaución, eh, nadie está exento, lamentablemente. ¿eh? Los trámites en el banco, los pagos, todo eso es reducir a un día que vos salís, pues después vas a tener que hacer tomar el protocolo que tenés que es cambiarte en la puerta de tu casa, bueno, al entrar, esa ropa tiene que ir a, la, a lavar todo, a la, a la máquina, después te tenés que ir a bañar antes de seguir tocando cosas de tu casa. Bueno, es lo que Se que te tiene un proceso. Se el aire, yo llego a mi casa y me desvisten. Ya o sea, me desvisten... Vimos la con puerta. el chup-chup. Claro, exacto. <risas> me desvisten en la puerta de mi casa y cuando, antes de desvestirme me, me, me rocean. Me rocían con todo ese, ese líquido que tenemos que tener y está claro. perfecto. Es Apá. así. Así que si ustedes pasan por la casa de Emiliano y lo ven desnudo, es que la mujer lo desbiste de a la casa. Totalmente, totalmente. Pero bueno, bueno, Cari, quiero mandar un saludo. A ver. Nos están escuchando mis eh, ex compañeros de la primaria ah, vos. del Colegio Arturo Humberto Dilia Hay un saludito para todos eh, de acá, desde Pinamar. Saludo a Maya, compañera mía, Pablo. Matías, bueno, a todos, a todos los que están escuchando, un, un saludo grande. Bueno, saludos y a cuidarse, a gente cuidarse, linda, ¿eh? Exacto. Eh, ellos en Buenos Aires todavía más riesgo. Seguimos en la tarde del magazine, ¿te quedas? Un ratito, ¿eh? Un ratito. Ya venimos.